Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Game Channel a un videoblog eh, ya sabéis que hacemos los fines de semana hablando de varias cosas voy a intentar hacerlo lo más breve posible eh, primero y ante todo quiero, por favor, si alguien ¿no? alguien que sea de Estados Unidos o vive allí si me puede decir si esto, esto, esto que sale aquí un indio, esto, y además pone Triline, aventura, llama, pone un número de teléfono, por favor, decir, decir de verdad, <risa> quiero saber si esto es real, si puedo ir a Estados Unidos, llamar, y, y no sé, si es un campamento o algo, si hay alguien de Estados Unidos, por favor, que me lo, eh, O que viva allí, que me lo diga, por favor. Eh, Sabéis que estoy haciendo muchos esfuerzos, mucho trabajo para poder eh, actualizar Toxic Game Channel. Eh, en primer lugar, habéis fijado, si os fijáis, he quitado el banner temporalmente, porque le tengo que añadir. Eh, aparte de Twitter le tengo que añadir Instagram y le tengo que añadir Facebook donde también me vais a poder seguir eh, para el tema tanto de videojuegos como incluso para el tema de salceo. el tema de salceo le he estado dando vueltas a la cabeza ese ha sido uno de mis mayores quebraderos de cabeza tengo que decirlo a fin de claro eh, durante estos últimos meses Cómo poder lidiar con ese con ese tema y digo yo eureka ya lo tengo la banana tóxica que es lo más parecido a un a, un, a una banana eh, que se parece a un pepinillo <ríe> como rige el pepinillo que se sea címbico tóxica no sé eh, de verdad este perro eh, le da por ladrar por ladrar pero bueno entonces he pensado en eso eh. incluso hasta en el logotipo ojo he pensado hasta en el logotipo y como digo el banner de, de este canal el de Toxic Game Channel eh, tengo que ponerle añadirle eso nada el instagram para que para que el que quiera me pueda seguir. Voy a cambiar también las miniaturas. Incluso de vídeos pasados. Voy a cambiar las miniaturas. Todas ellas. Y a ordenar también las categorías. Eso que estáis escuchando. Es un aburrimiento. ¿Vale? Es, es pasarse horas y horas. Haciendo cosas que tardan. Y tardan y tardan, y además tardan bastante, y hombre, dirás, pero ¿por qué estás enfadado por la película Excalibur que, que hicieron en 1981? No, aunque ciertamente es horrible, pero no, estoy oprimide, estoy oprimide, desde aquí reivindico... Eh, ...porque creo realmente... ...en la libertad genital... ...estamos los hombres oprimidos... Si no, es que un hombre... ...cuando se sienta en el metro... ...abre las la piernas... ...hombre, vamos a ver... ...abre las piernas, porque... ...entre las piernas... ...tiene dos huevacos... ...y vengo yo... ...por ejemplo, eh... ...gran toro sentado... ¿eh? no vais a esperar... No vayáis a esperar de que yo me vaya a poner a cruzar las piernas. Como si fuera Charon esto Porque entre que no estoy precisamente. Eh, no sé si lo habléis notado. Puede que no lo hayáis notado porque no hay ningún hater hoy. Eh, ¿Hay algún hater, por favor, que lo confirme? Estoy gordo, estoy gordo. ¿Qué pasa? Es que a los, ustedes me miráis con buen, eh, buenos ojos. Os, os lo agradezco miles de besos eh, <risa> y todo esto también un poco a ver eh, lo estoy diciendo un poquito de coña de introducción sobre todo para explicar este, este gran a lo mejor confusión para mucha gente de qué es lo que está pasando qué qué sentido tiene tanto cambio bueno pues tiene un sentido claro que tiene un sentido el primer sentido es poder hacer un canal que va bien, Toxic Game Channel, va bien, y dejarlo tal y como está, y luego el tema del salseo, lo metemos en el canal secundario, con un nombre divertido, vamos a, a entrar en el salseo, pero de una manera más divertida, sin perder, es verdad, ¿eh? Eh, siempre el punto bueno, otra cosa eh, la nueva película esta de Disney eh, por favor primero Pinocho ahora Ariel Ariel Negra chacha eh, muy guapa ...todo lo que tú quieras... ...pero... ...súper forzado... ...como lo de... Eh, ...como lo de Pinocho... ...forzado... ...¿por qué hacéis esto? ...porque os estáis... autoinmolando, ...creyendo... Mmm, ...estúpidamente... ...estáis como Netflix... ...de que si hacéis esto... ...vais a tener un público... Eh, ...exclusivo que os va a ver a ustedes, muy bien, vale, pero es que ese público exclusivo es minoritario, no llena salas de cine, eh, ahí está el caso de Lightyear y otros casos que han pasado con Netflix, yo pienso que forzar las cosas es lo peor que se puede hacer en una historia, tú no puedes coger y que venga aquí el productor o el manager o el no sé quién, tanto en un videojuego como en una película, que te digan, eh, no, no, no, eh, que la niña, que, que, que la muchacha sea una niña eh, mejor. Y, y además latina, la, sí, sí, porque la comunidad latina, porque entonces estáis más pendientes, eh, perdónate que os diga, de los temas políticos que de los temas de la gente. Del... Del pueblo. Y los temas del pueblo son muy diferentes a los temas eh, políticos-sociales y toda esa vaina. Y lo digo porque cuando se intenta, de una manera tan con cucharón, como se suele decir, ¿no? eh, meter eh, ciertos ideales, los que sea, los que sea, se notan leguas y la gente como que lo rechaza. entiendo que la gente rechace esto que acabamos de ver ¿qué es esto? Eh, hipocresía hipocresía de YouTube eh, por ejemplo, YouTube una pregunta, ¿por qué me dejas poner contenido potencialmente violento y gráfico pero sin embargo no me permites poner ...una teta... ...porque no me permites poner... ...cualquier cosa que no sea violenta... ...me permites poner a un... ...infante... ...decapitado... ...me, me puedo hacer un canal... ...de películas gore... Eh, ...no hay problema... ...no hay problema en enseñar ese tipo de contenido... ...dios sabe que tampoco hay problema... A la hora de comer, eh, cuando estás viendo un telediario y ver cierto tipo de contenido donde se aparecen muertos reales, en horario infantil, recién llegaditos de, vamos, recién llegaditos del colegio. ¿No? O sea, ¿Qué os parece más eh, ofensivo y oceno? El sexo o la guerra. ¿El sexo o la guerra? Y a los políticos les encanta utilizar ese tipo de moralidad, de doble moralidad, de doble bracero, y decir que lo que es moral y lo que es inmoral. Pero la pornografía, o todo lo que tenga que ver con un desnudo, es tachado y es repudiado. Yo no puedo poner, fijaos que las fotos que acabo de poner... <risas> que os estaréis partiendo la caja, están censuradas aún sin estar desnudas. Censuradas aún sin estar desnudas. Porque YouTube no permite nada de ese tipo. Este tipo de comportamientos, YouTube los rechaza y de hecho fervientemente está en contra de ello hay que hacer eh, bilguerías para que un vídeo como este eh, pueda salir a la luz ¿Cómo? el problema real que tiene eh, las redes es que tú vas aprendiendo a base de, de, de palos ¿eh? no vas a ir eh, en plan macarra como ibas al principio ni vas a ir de, en ese plan pero, te vamos a, pero si utilizas el lenguaje y lo amoldas para que la gente lo pueda percibir sin que les eh, reciba que, es, que, que, que está siendo atacada o poco menos. Eh, lo entenderá más y nuestros algoritmos funcionarán para que tu vídeo suba y entonces ya sí lo puedan ver la gente. Muy bien. YouTube es increíble. Los, lo deja todo siempre al, al tema de los algoritmos. Esto también hay, hay que hay que darle un poquito un tironcito de orejas a... Que no, to, no todo se soluciona con algoritmos, ¿eh? Digo yo, no todo, no, a ver, sino que me den una una facilidad para poder borrar un canal del que no, no me permitís ni entrar, pero que es mío. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué pasa con el contenido que hay ahí que los quiero borrar? ¿O los quiero cambiar? Entonces ahí se produce un... Un, un choque de, de intereses eh, pero bueno, estamos todavía peleándonos con el tema de bungie estamos peleándonos todavía con el tema de bungie estamos peleándonos porque ox eh, os acordáis vamos a ver ay dios mío como es que la gente se olvida de dónde nace jalo de, de, de, de, y todas esas cosas ¿no? a ver esto que dijo no, pero ¿quién había ¿quién lo había dicho? Ah, Silvi, Silvi, es verdad. Es que Silvi, y además lo dice aquí, es que esta gente que va de iluminados por la vida, y mira que Silvi es más joven, eh, me hace mucha gracia. Yo no habré vivido muy a fondo el 2009, ya muy, muy joven, pero, hombre, tampoco tan joven como para no haber vivido eso. Eh, como dice ella, dice, porque tenía apenas seis años, pero iba con su hermano, que era mayor ¿no? a comprar los Call of Duty y dices que algo de eh, y, y todo estaba publicitado por Xbox o los YouTubers de eh, Call of Duty de la época españoles y estamos hablando eh, de, que, de una cosa que es verdad en fin pero bueno vamos que Activision siempre intentó de que todo de que el Call of Duty estuviera presente en cada una de las plataformas de hecho estaba presente hasta en, en la Wii ¿eh? y alguien dijo algo de que, que de Ox 2 que era un sistema eh, que no es Windows pero bueno pues aquí estamos eh, que sí que empezó para Ox pero luego, luego Ox lo compró Microsoft y ya está eh, eh, es que, pero cuando digo ya está, no digo oh, monopolio que sois, que nada más que compráis y compráis. Bueno, pues será como sea. A ver, Ox eh, por sí solo eh, no habría a lo mejor llegado hasta donde ha llegado si no fuera porque se unió a, a, a Microsoft. Eso es lo bueno que tiene. Y lo bueno que tiene y que están descubriendo ahora muchas desarrolladoras. Lo que no van a descubrir las desarrolladoras que van a, a descubrir otra cosa ¿eh? cuando si intentan hacer lo mismo pero con Sony con Microsoft le da igual que tú vendas tu videojuego a, a Sony pero a Sony se ve que no Sony no es lo mismo Sony al contrario, Sony le dice a Capcom oye Capcom, este y este y este juego quiero que esté este quiero que esté solamente para mí y estos otros me los pones exclusivos ¿eh? Por lo menos, te, ¿temporal cuánto tiempo? Pues, uh, um, esta vez que sea un año, un año y medio o, y, y este último medio año que tampoco vale para tanto así ah, hacen las cosas en, en esto o hablan y dicen um, qué? ¿qué diréis usted? pero bueno, qué ha hecho Bungie no Bungie no ha hecho nada pasa a ser de PlayStation eso sí puede seguir vendiendo juegos a, a Xbox esto es algo que yo eh, y creo que incluso todos los píperos dirán, bueno y esto pero esto cómo puede por qué <ríe> o sea Bungie qué el problema que veo aparte, dice Pizergi, eh, como servicio, es que como ya han dicho, tienen acceso ilimitado y muchísimo acceso a subcontratas. Creo que 341 Industries, no solo con Infinite, sino que desde Halo 4, han demostrado que no pueden sa o saber cómo hacer un Halo como los de Bungi. Bueno, eso es eh, sobre todo el... el Sí, el quid de la cuestión en el tema de, de Halo es que... Pero cuando hablamos del tema de narrativa, a lo mejor Bungie le, da, le aportaba a, a Halo esa historia, esa, ese lore, ¿no? Puede que no sea tan bueno que hayan perdido a Bungie. No sé cómo van a solucionarlo o cómo lo van a arreglar. Quiero decir lo que está claro es que a Halo le está yendo mal pero hombre, no está muerto muerto no está ni de coña o sea, ni de coña está muerto Halo eh, es, el que diga que esté muerto que se pase bueno, ya está bueno así que nada amigos eh, esto es todo eh, os voy a dejar con este vídeo gracioso que no tiene nada que ver pero lo pongo porque es gracioso y, me hizo gracia y entonces lo voy a poner. Hasta la próxima. <risa> Sony bloqueándole juegos a Xbox. ¡No! Sony cuando Xbox le quiere bloquear Call of Duty.